a Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. En el día de hoy nos encontramos con José Alves. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido a esta iniciativa. Además, me gustaría resaltar que en este caso, al contrario de lo que ha pasado en las entrevistas anteriores, precisamente ha sido José quien se ha puesto en contacto con nosotros a través de Facebook para comentarnos que quería participar en este nuestro proyecto y nosotros pues encantados de tenerlo, de tenerlo aquí. Y por supuesto, de que nos cuentes es, quién es José Alves y a qué se dedica. Es verdad, ciertamente os vi y consideré que Taller Box estaba haciendo una buena labor, pues sobre todo con los emprendedores de Cartagena, y dije: el maestro Rocero tiene que estar con ellos, con Taller Box. Bueno, soy José Alves. Eh, ¿Quién es José Alves? Pues es un maestro de vocación. Estudié magisterio y fue premio fin de carrera número uno por ser el, el número uno de la promoción y después estuve trabajando 11 años en un colegio. Y después de, esa, de ese periplo, pues, eh, que se acabó porque trabajaba en la educación privada, pues tuve nada, también, que encontrarme con el mundo de la hostelería. Y ahora he vuelto a cambiar y pues tengo otro proyecto en el que con Airbox me he encontrado. <risa> Pues sí, a mí la verdad que me, me pareció muy, muy curioso cuando nos, nos contactaste la, pues bueno, la, la actividad que tenía y sobre todo quería preguntarte eh, cómo surge, de dónde nace esa idea del maestro Rocero, José. Bien, pues como he dicho, yo soy maestro de educación, pero después de esos 11 años de, de trabajo en un colegio con niños de primaria, pues tuve que buscarme las pues como hemos hecho todos y como harán mucha gente. Entonces, eh, lo único que encontré fue el mundo de la hostelería, que me acogió en sus brazos. Empecé fregando la terraza de un restaurante en La Manga y al año siguiente ese mismo restaurante me, me dio paso a poder fregar los platos del restaurante. Y al año siguiente, casualmente, eh, un verano, el pobre arrocero se quemó la mano. Y ya sabéis, imaginaros en La Manga, un agosto, eh, el arrocero se quema la mano pues ahí tuve que ayudarle porque yo tenía cierta sensibilidad con la cocina y ese fue el comienzo de José Álvarez en el mundo de, de la cocina. Parece ser que se me daba bien y entonces eh, me transformaron en, en el maestro arrocero que, que el restaurante necesitaba y entonces estuve durante tres años en, haciendo arroces en, en La Manga. En concreto en el restaurante Club Náutico Dos mares al que le debo pues esa formación directa y vivencial tuve como, como arrocero, ¿no? Pero, eh, ¿cómo surge eh, este proyecto en el que estoy ahora mismo? Pues porque un día recibo el periódico y veo que, que pone que la, el, la región de Murcia es el, el número dos en el ranking de obesidad infantil. Si a eso le sumamos que yo soy maestro y que realmente lo que a mí me, me hace feliz es enseñar, ser maestro, docente, formador, pues empecé a dar Rienda suelta a esa idea y se me ocurrió qué podría hacer yo con mi vocación de maestro y mi formación de arrocero. Y entonces uní las dos formas, las dos cositas, y surgió el maestro arrocero. Enseñar a hacer arroces con la excusa de enseñar mucho más. Dieta mediterránea, alimentación saludable, ¿de acuerdo? Y entonces así surgió entre los fogones del clonático de los mares pues, este proyecto que es el de Maestro Arrocero y que, pues, lamentablemente, como el de muchos de vosotros, ha tenido que cesar su actividad, pero a todo hay que sacarle su lado positivo y por eso estamos aquí con taller Pues, muchas gracias, José. Eh, efectivamente, eh, entiendo, o daba por hecho, que tanto educación como astronomía los juntaste los dos y el estado de alarma, pues, directamente los lo fusiló cualquiera de las dos actividades. En ese sentido, Quería preguntarte, eh, y a la vista de tus redes sociales, sí que, bueno, me ha sorprendido la, la actividad que tienes. ¿qué, ¿qué estás haciendo a raíz de que, lógicamente, profesionalmente no pudieras desarrollar tu actividad? Bien, pues el maestro de rocero lo, lo que realizaba hasta marzo, hasta nuestro mes el fatídico, eran experiencias gastroformativas en colegios, en empresas y en particulares. ¿no? En los colegios trabajábamos la dieta mediterránea a la vez que enseñábamos a hacer un arroz. Y en las empresas trabajábamos la cuestión de grupo, el trabajo en equipo, era mucho más que hacer un arroz. Y en las casas de particulares, pues simplemente aprender recetas de diferentes arroces de esta gastronomía mediterránea que tenemos. Pero llegó lo que nos ha cambiado un poco la vida. Y había dos opciones, Gaspar, era o cerrar el chiringuito y obviamente el cese de actividad ya lo teníamos, y quedarnos con las manos cruzadas o hacer algo. Entonces, se me ocurrió pues, eh, esa parte de formación, de, de, de experiencia, pues compartirla pues, con todos vosotros, ese mundo que hay detrás de, de, de esas redes sociales. Y entonces, los domingos, a las 12 del mediodía, realizo un arroz en directo. Es un, una experiencia gastroformativa, pero en streaming ¿no? y en familia, porque mi objetivo siempre es enseñar. Entonces, pues desde que empezamos, ya llevamos eh, mes y medio, pues son cinco arroces diferentes que hemos hecho y entonces yo el lunes o el martes doy la receta con los ingredientes para que los que quieran seguirme compren los ingredientes durante la semana y el domingo. Todos juntos, en directo, en esta cocina que tengo aquí en casa, Realizamos el arroz. El último, hicimos un arroz fitness, ¿de acuerdo? Un arroz de verduras riquísimo. Verduras como estos pimientos que tengo de aquí de la Huerta Luciana, que están riquísimos. Y entonces, eso es lo que hacemos, Gaspar, No hay que quedarse de brazos cruzados, porque lo importante es eh, eh, sentirse vivo y compartir lo que, lo que el maestro arrocero tiene, que es eh, su experiencia, porque lo que no se comparte, se pierde. Así que a ti también, por cierto, te espero este domingo, ¿eh? Este domingo vamos a hacer, ahora lo diremos, una sorpresa. Cuéntanos, ¿qué tienes preparado para, para, este, para este domingo? Bien, eh, han sido muchas las semanas que me han pedido lo que vamos a hacer este domingo. Un caldero del mar menor. Vamos a descubrir cómo se realiza ese famoso caldero del mar menor, ¿de acuerdo? Entonces, eh, mañana... En mi página de Facebook pondré todos los ingredientes que necesitamos para que vayáis y los compréis. Y el domingo os espero aquí porque realizaremos ese caldero que nos va a hacer, un, por cierto, con un poquito de, de alioli o de ajo, como queráis llamarlo. que Es imprescindible para comerse ese buen caldero. Pues creo que has elegido el, el plato con muchísimo acierto. Y bueno, José, decirte que me encanta tu energía y quería que la aprovecharas también para que le lanzaras un mensaje de ánimo a toda esa gente que nos está viendo en sus casas, en Cartagena, en la región. ¿Y qué les dirías? Bueno, básicamente eh, yo diría primero, gracias a vosotros, a, a Tallerbox, por darnos la oportunidad a, a los emprendedores cartageneros eh, a visibilizar un poquito más lo que hacemos. Y después a, a todos vosotros. Sabemos que es complicado. Sobre todo me dirijo al emprendedor, a la emprendedora, que como yo estaba trabajando, estaba sacando cabeza y de repente ha cesado la actividad y tenemos las manos un poquitín atadas. No os preocupéis. Lo más importante y más fácil es, ante los días que son duros, cogéis el teléfono y llamar a la familia, a los amigos y apoyaros en ellos, porque todo pasa. Incluso hay un dicho: después de la tormenta viene la calma. Así que todos juntos, todos juntos, Vamos a salir de esta, así que mucho ánimo. ¿Y cómo forma, qué, qué mejor forma de salir de esta? Pues alimentándonos bien con la dieta mediterránea. Así que el domingo a las 12 en el canal de Facebook del maestro Arrocero, os espero todos. Pues muchísimas gracias José, eh, ya lo has dicho todo, muchísimas gracias por tus palabras. Nosotros estamos encantadísimos de daros voz a todos estos emprendedores eh, que como nosotros, pues, bueno, pues luchan día a día, como tú has comentado. Para salir adelante y que, bueno, a través de las redes sociales, pues podemos alcanzar esa visibilidad gracias a todas estas personas que nos están viendo. Les animo igualmente, como tú has dicho, a que el domingo te sigan en tu canal de Facebook, que puedan ver ese arroz en directo y de la misma forma también animar a todo el que nos está viendo, que tenga algo que decir, que piensa que, que quiere compartir su mensaje con Cartagena. Nosotros estamos aquí para ayudarle y somos Cartagena, somos pequeño negocio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros pequeños y grandes amantes de la paella, un besito.